Bienvenidos a Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¡Hola compas! ¡Feliz San Canuto! Si la semana pasada os mostrábamos cómo había ido la Secret Cup en Vizcaya, hoy volvemos a salir de Copa, pero esta vez al otro lado del charco. Los pasados 18 y 19 de diciembre se celebró en Cartago, Colombia, una de las últimas Copas del año pasado, la segunda edición de la Copa del Sol. ...otro pretexto para juntarse la comunidad canábica colombiana... ...y poder compartir y testear el nivel de la última cosecha... ...allí estuvo nuestro compañero El Plom ...para mostrarnos cómo se desarrolló. Saludos colegas, buenos pero sobre todo Libres Humus... ...estamos aquí en la segunda Copa del Sol de Cartago... ...esta es una eh, copa en donde básicamente es el encuentro... ...de la cadena de valor del cannabis... ...aquí hay un encuentro de emprendimientos... ...hay empresarios, hay cultivadores... Eh, eh, muchos fumones y colegas así como usted, muchísimos eh, fumando marihuana es un encuentro, es un intercambio cultural, es un intercambio de conocimientos bueno, es un punto donde conectamos todas las personas que tenemos un vínculo y sobre todo un amor, una pasión por nuestra planta sagrada ¿Qué dicen colegas? me acompañan a la feria de Cartago En un entorno privilegiado en medio de la buena vibra canábica, pudimos encontrar productos para fumar, para fernalia, innovaciones con cáñamo, semillas, fertilizantes y todo lo necesario para el cultivo y el procesado de nuestra planta sagrada. Encontramos proyectos que se preocupan por la salud de los consumidores, por las buenas prácticas agrícolas y por el medio ambiente, incluso relacionando a las abejas con el cannabis. Es una nutrición completa entre, en, entre la planta y las abejas que es parte de lo que estamos elaborando. Pudimos asistir a la demostración de tecnologías desarrolladas en Colombia, tanto para la industria como para el autocultivo. Diseñamos una máquina en un formato de cuatro ejes que permite extraer 2.8 kilos de materia vegetal en un turno de 8 horas con un solo operario. Esto para la industria y también para el autocultivo. Y pudimos encontrar THC, CBD y los más deliciosos terpenos aromáticos enriqueciendo todo tipo de productos como caramelos, gomitas, cerveza, agua y hasta vino. Somos fabricantes de vino con cannabis al 7%, tenemos también energizantes de sabor de lulo y sabor natural. Sí, el cannabis es punto rojo. CBD o THC? Eh, viene con THC y también lo producimos con CBD. Y cómo no, en medio del eje cafetero colombiano, no podía faltar un buen café. En este caso, con un 0.2% de THC, lo cual conserva el sabor y los terpenos al ser Full Spectrum. El café, lo que hace el café con el CBD es que ambos potencializan sus efectos. Se potencializa tanto el del cannabis como el del, el del café. Pero el CBD lo que ayuda es que te ayuda a regular esos efectos secundarios que te da el café. ¡Salud colegas! Aprovechando unos días en los que disfrutamos de un sol que acompañó a la Copa del Sol, no nos quisimos perder la cata, uno de los momentos más esperados de una copa. El jurado examinó y degustó las muestras presentadas a competición y los asistentes pudimos compartir sus mejores hierbas, así como unos muy buenos momentos. Por ejemplo, esta muestra de acá es Cholado 23, es una planta que tiene una predominancia a, a la, al perfil de terpenos y por eso se muestra tan líquida. Probamos las mejores muestras de marihuana colombiana y también de países como Ecuador y España, quienes también hicieron presencia y así pudimos degustar de las extracciones más puras. Queremos agradecer a los organizadores quienes abrieron espacios para hacer activismo. Y así pudimos transmitir un mensaje en pro de la normalización de la planta sagrada y del respeto a los derechos humanos de quienes tenemos un vínculo con la misma. Si es que no haya un solo preso más por marihuana en el mundo, porque el día de mañana puede ser usted o su papá o su hermano o el parcero, pues no hay que liberar la planta. Lo que hay que liberar, es el acceso a la planta y cualquiera que sea su forma y para cualquiera que sea su uso que todas las personas que estamos acá y más allá de esa montaña podamos generar riqueza con la planta que podamos no solamente sembrar sino comprar, vender, troquear sin que sea comprometida nuestra libertad y muchísimo menos nuestros derechos humanos nosotros no podemos hacer una ley que dice que va a regular pero todavía tiene artículos donde está la palabra prohibición y la invitación a todos los usuarios es que nos, nos apersonemos de esas cosas, no podemos esperar a que lleguen los senadores, porque yo voto cada cuatro años y digan, mira, se legaliza la marihuana, y la gente, ah, no es que ilegal o ilegal me la fumo igual, sí, yo sé, pero tal. Entonces estamos viendo cómo va a ser una nueva legislación donde se piensa es cómo hacer parte del negocio, pero no solucionan los problemas del marihuanero, desde el punto de vista de jardinera y como estas primeras experiencias de jurada pienso que para uno recibir retroalimentación es de hecho a lo que va una copa, para ver en qué me equivoqué cómo puedo mejorar en qué fue lo que fallé cómo puedo comparar mi flor con otras y de hecho mejorar algunas técnicas de cultivo eh, le doy muchas gracias a la planta porque es la que nos une es la que nos permite estar acá eh, hemos hecho un, una alianza con ustedes, eh, Intercopas, nosotros somos Copa cata Río nasa de Río ecuador Y pues extendemos igual la mayor de las invitaciones a todo el público presente para ir a Ecuador. Y como en toda Copa, llegó el momento de los premios. En la categoría de exterior solo hubo uno, ya que muchas muestras tuvieron problemas fitosanitarios. Sin embargo, las muestras de interior destacaron por su calidad tanto las colombianas como las llegadas de países como España. En extracciones con solventes arrasó la gente de Caucanabis. y donde se apreció sin dudas el nivel que no para de subir fue en las extracciones sin solventes, en donde se encontraron muestras que sorprendieron por su calidad. Muchas gracias, la verdad que... Muy, muy contento con todos, con todo, con todo lo que hemos podido hacer y que esta comunidad crezca, que cada día más crezca, más, más, con más fuerza, es lo que necesitamos, que todos seamos unidos, una sola comunidad y nada para adelante, muchas gracias. Bueno, dinero Ganamos con el Santa Marta Hayes autofloreciente, es el autoflower, imagínate. De pronto no tiene el, el porcentaje más alto del mundo, son 20%. Este flor hemos analizado en el laboratorio, pero es por el sabor que este sepa ganó. El Santa Marta Hayes autofloreciente, súper recomendado, fácil de cultivar. ¿Y tú? ¿Qué le pides a San Canuto? Sin duda... Este 2022 nosotros le vamos a ofrendar un par de buenas trompetas. Para que a los canábicos no les falten ni los canutos ni los eventos como la inminente cosecha CAP o la esperada Spanabis. Sí, Ocetos 420, marihuana televisión, en secas, en el ritmo. Yo, yo, yo.